Hay un estudio en PubMed en el que eh, se compara en un entrenamiento eh, la creación del, del aumento del ácido láctico con descansos de menos de 30 segundos en comparación con una inyección de cuatro unidades de hormona de crecimiento. Es decir, se, se acerca o se puede alcanzar una elevación de la hormona de crecimiento naturalmente con descansos cortos entre serios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 ...son más grandes, es la suma de la hipertrofia sarcomérica o funcional... ...a la suma de la hipertrofia sarcoplásmica. Perfecto. Sí, perfecto. Eh, podríamos estar constantemente investigando, dando vueltas... ...a los diferentes tipos de entrenos y de, y de estímulos... ...también creo que en este caso se cumple demasiado... ...el principio individual, de individualidad de cada persona... ...yo progresé con una frecuencia, dos, entrenando dos veces al día... Eh, ...también crecí y desarrollé con una frecuencia 1, ...es decir, cuando era profesional tenía más tiempo para descansar y dormir... ...entonces hay muchos parámetros que hay que ajustar... Eh, ...repito, en el principio de individualidad de, de cada persona. Eh, incluso en el, en el heavy duty... ...yo soy totalmente partidario que el heavy duty... ...tal como lo conocemos en los años 70, 80, 90... ...Dorian, Maymesser, es destructivo... ...destructivo total... ...y puede suponer una lesión... ...el final de tu carrera... ...pero... Eh, ...igualmente... ...hay parámetros... ...o sistemas ¿no?... ...como el que... ...a mí dentro de los sistemas... ...de alta intensidad... ...me gusta utilizar... ...como es el respause ...que lo considero un sistema clave... ...para... ...reclutar ese... ...ese... ...ese espectro de fibras totales... ...sin tener que... ...solo pensar en el aumento de peso... ...en la barra... ...eso... Aumento de peso en la barra, es decir, llegamos al, al fallo con un peso y trabajamos con, con los tiempos de descanso, que al final es algo parecido a una serie gigante. Yo siempre he opinado que una serie gigante o cualquier sistema de entrenamiento tiene metodología de respaldo, porque una serie gigante al final también, entre serie y serie, tiene un pequeño tiempo de descanso. Es decir, al final todo media en un pequeño respaldo. Y después, eh, también me gusta trabajar eh, con drop-seps, o lo que conocemos como series descendentes, desde mi opinión creo que son los dos sistemas, para mí rey, en el campo de la hipertrofia, tanto sarcomérica, funcional o sarcoplásmica. ¿okay? Que al final un drop-seps, una descendente, también metodológicamente es un sistema muy parecido en lo que emboga la serie gigante, que es tiempo bajo tensión, estrés metabólico y laceración muscular. Poco más, poco más años. Totalmente. Sin algo ha evolucionado en los sistemas de entreno respecto al culturismo. Es, es ese, ¿no? Buscar sistemas en los que haya una mayor reclutación, un aumento de la síntesis proteica máxima, sin tener que estar concentrado únicamente en el peso. Después, eh, como bien dice Milos, en el, en el cielo está el límite, eh, puede haber. Yo, yo personalmente eh, utilicé las la series gigantes y la. ...podría volver a utilizar mañana mismo... ...pero con variantes adaptaba, adaptadas a mí... ...es decir... ...un descanso un poco mayor entre ejercicios... ...es decir... ...en vez de menos de 10 segundos... ...que es el tiempo de un ejercicio a otro... ...en mi caso... ...me siento mejor... ...con mayor capacidad adaptativa cardiovascular... ...con descansos de 20 o 30 segundos... ...para ello tengo que llevar un reloj y controlar... ...vale, se me hace... Eh, cuando yo conocí a Milos en España y me ayudó en, en mi carrera eh, frente a, al, a mi segundo Ministerio Olimpia. yo... Eh, ¿Por qué se acopla? ¿Algo se acopla? ¿El móvil? Bueno. Pues lo puedo tirar y regalar, <ríe> que es lo que estabais pensando. <ríe> eh, yo mismo, eh, dentro de mi principio de individualidad, me gustaba hacer un entreno pesado, eh, y al terminar me gustaba hacer una serie gigante para acabar de reclutar esas fibras tipo 1. Es decir, al final creo que nadie tiene la verdad absoluta. Por eso nunca me ha gustado eh, hacer hincapié o, o decir que este sistema es el que hay que seguir. Hay un sistema para cada persona. Y cuando un ponente expone eh, su sistema, tanto en entrenamiento o en nutrición, ...prácticamente es conocimiento que tenemos que tenemos en consideración para aprender y probarlo... ...pero no quiere decir... ...pongo un ejemplo... ...yo eh, eh, saqué a la, a la venta un libro que era la dieta híbrida... ...esto no es nada publicidad... ...pero yo no quise hacer hincapié en que era el mejor tipo de dieta... ...jamás... ...es un sistema de dieta más... Es un poco complejo, pero es una de las últimas estrategias que se está siguiendo en el, en el culturismo profesional. Es decir, una pequeña cantidad de carbohidratos, repito, medida en 600 mililitros de agua para que tenga una buena molaridad, con solo 30 gramos de ciclodestrina es ideal para que cada 20 minutos, las matemáticas nos indican que tomamos 200 mililitros cada 20 minutos, para que en el minuto eh, 40, ¿no? eh, eh, 0, 20, 40, la bebida se acabe, nos produzca una hipoglucemia reactiva que no la vamos a notar, no nos vamos a desmayar. ¿Vale? porque estamos activos y las catecolaminas producidas durante el entreno van a amortiguar eso... ...pero ahí se va a producir una pérdida, oxidación de grasa tremenda... ...algo, algo parecido, no tiene nada que ver, hacía Dan Duchesne en los años 60 o 70... ...donde se inyectaba una o dos unidades de insulina en reposo... ...para crear esta hipoglucemia reactiva y crear un pico de hormona de crecimiento natural... ...pues igualmente esta estrategia de forma natural... ...se sigue durante el entrenamiento... ...en etapas que queramos perder grasa corporal... A di ...diferente es cuando no queremos perder grasa corporal... ...y esa cantidad de carbohidratos... ...debe de, du de duplicarse a 60 gramos por hora... ...para crear ese pico residual... ...durante todo el entrenamiento... ...que como ha comentado Milo... ...nos va a, a, a salvar... ...de que haya una degradación muscular ex excesiva... Hay, ...hay una cosa que está clara... Si tú por medio natural diariamente y si no tienes una buena flexibilidad metabólica, ya sea por tu estilo de vida o tu, por, tu, por tu biotipo y todos los días consumes 70 gramos o 60 gramos mejor dicho de carbohidratos por hora, vamos a tener un exceso de trabajo de pan, del páncreas diario que va a carrear en el tiempo reflejado en una analítica con la amilasa alta que nos va a indicar que el páncreas trabaja demasiado. ...si yo inyecto 3, 4, 5 unidades de insulina antes del entrenamiento... ...voy a quitar estrés a esa capacidad hepática... ...y como a día de hoy tenemos carbohidratos estables... ...como la ciclovestrina... ...no como el antiguo bitargo o amilopestina... ...que era muy poco estable... ...te inflaba el estómago y te creaban hipoglucemia reactiva... ...hoy en día ese aspecto con la, ciclovest con la ciclovestrina... Eh, ...está solucionado y muy importante... Eh, insistir en ese daño renal que se puede producir si nos excedemos tanto consumiendo más carbohidratos durante el entreno o consumiendo demasiada insulina durante el entreno, porque no olvidemos que cuando tomamos carbohidratos o inyectamos insulina, la presión arterial se aumenta. Quien sea de, de presión arterial baja no tiene problema, pero una persona que tenga una presión arterial estable de 12-8, el tomar un exceso de insulina y un exceso de carbohidrato puede acarrear en una hipertensión durante todo el entrenamiento y a lo largo de su carrera acabar en una eh, insuficiencia renal. Es más, eh, uno de los, eh, de los resultados a lo largo de los años de la retirada de muchos culturistas profesionales es la insuficiencia renal. ...por el exceso de todo su pico de insulina... ...por eso es importante saber... ...de no sobrepasar una cantidad de carbohidrato por hora... ...como puede ser 60 gramos por hora... ...es muy fácil... Eh, ...todos los que empezamos gracias a, a Milos... ...gracias a la hiperemia... ...llegamos a un punto en el que nos creíamos que todo era... ...que más era mejor... ...y yo llegaba a tomar hasta 120 de, de, gramos de carbohidratos por hora... ...muchos... ...tienen ahora insuficiencia renal por eso... Grandes médicos en España, como el doctor Hernández, muchos médicos que seguís, pueden dar fe de ello, como muchos tienen eh, insuficiencia renal, debido al exceso de filtrado eh, glomerular que eso, que eso afecta. Por lo tanto, si hemos aprendido algo es mantenernos en una cantidad eh, baja, con una cantidad de insulina moderada en el caso de que se utilice y, bueno, eh, OK, gracias. el conocimiento no, no ocupa lugar. Y al final es lo que se trata en los, en los talleres, aprender y tener sentido de la, de la responsabilidad. Pero la verdad absoluta no la tiene nadie, ni siquiera mío ni siquiera yo.